COVID-19. Kagunru Zagaru y COVID-19. Ralagun rubayuch covid Kuzruyelachi. Tu Kalaki Brunaro. Lenjunru Jingel. Rutlekanba bacteria. Urop. itiralakan ruloru Uyon. Kalaktu brubech naru. Naguskizro o nachuru. Udap. La laggiru lengunru stil si uculat zite rugunrujin. Si te nac vayu ch yuga andru ni Gaka zagaro Sagizweni, weni. Viti Ruhu, Gunru legi a kieru lenke yazika bunach. Derakane canebruni de kikane seguro social. Nac derech kikane. Un chiku in kane. Lens hakane viti slatak Gasikane rumet.